Buen amanecer, mis queridos hermanos y hermanas. Bendiciones para ustedes y sus familias. Vamos avanzando en el etinario cuaresmal y estamos ya en la segunda semana. Que el mismo Dios nos ayude a todos en nuestro proceso de conversión. Oremos, buenos días, Señor, Te reconocemos presente en nuestras vidas. Danos la gracia de discernir qué es lo que viene de ti y qué no viene de ti. En este nuevo día, de modo especial, te pedimos que bendigas grandemente a tantas y tantas mujeres que son hijas, madres, hijas, primas, abuelas y amigas. Todas ellas hacen su aporte significativo para la misión que entre todos realizamos te doy gracias por la presencia materna de la mujer en la familia en la iglesia en la comunidad en las universidades y en la sociedad te pido señor que las bendigas y las cuides de tantos maltratos protégela de manos criminales de la desigualdad de la falta de oportunidades. Que María Santísima interceda por cada mujer, sobre todo por aquellas que están solas, abandonadas y enfermas. Amén. Ayer hemos recordado de modo particular y especial el Día Internacional de la Mujer. Quiero compartir con ustedes una reflexión del Papa Francisco acerca de la mujer. El Papa Francisco en un discurso reciente ha afirmado, el papel de la mujer en la iglesia no es feminismo, es un derecho, es un derecho de bautizada con los carismas y los dones que el Espíritu les ha dado. En su homilía del primero de enero recordó que en el vientre de una mujer, Dios y la humanidad se unieron para no separarse nunca más. También ahora en el cielo, Jesús vive en la carne que tomó en el vientre de su madre. Nos dice el Papa, refiriéndose a María, «Ella es mujer y madre». Esto es lo esencial. De ella, mujer, surgió la salvación, y por lo tanto no hay salvación sin la mujer. Recordando que a pesar de que las mujeres son fuente de vida, son continuamente ofendidas, golpeadas, violadas, inducidas a prostituirse y a eliminar la vida que llevan en el vientre. Primero, la iglesia reconoce el indispensable soporte de la mujer en la sociedad. Son una sensibilidad que ellas tienen, una intuición y unas capacidades peculiares que suelen ser más propias de las mujeres que de los varones. Segundo, las reivindicaciones de los legítimos derechos de las mujeres a partir de la firme convicción de que varón y mujer tienen la misma dignidad, plantean a la Iglesia profundas preguntas que la desafían y que no se pueden eludir superficialmente tercero en el curso de estos últimos decenios junto a otros otras transformaciones culturales y sociales también la identidad y el papel de la mujer en la familia en la sociedad y en la iglesia ha conocido notables cambios y en general la participación y la responsabilidad de las mujeres ha ido creciendo. Cuarto, el genio femenino es necesario en todas las expresiones de la vida social. Por ello, se ha de garantizar la presencia de las mujeres también en el ámbito laboral, y en los diversos lugares donde se toman las decisiones importantes, tanto en la iglesia como en las estructuras sociales. Quinto, la Virgen María era más importante que los apóstoles, que los obispos, los diáconos y los sacerdotes. La mujer en la iglesia es más importante que los obispos y los sacerdotes, el cómo es lo que debemos intentar explicitar mejor. Sexto, la nece es necesario ampliar los espacios para la presencia femenina más incisiva en la iglesia. Temo la solución del machismo con faldas, porque la mujer tiene una estructura diferente del varón. Pero los discursos que oigo sobre el rol de la mujer a menudo se inspiran en una ideología marxista. Las mujeres están formulando cuestiones profundas que debemos afrontar. La iglesia no puede ser ella misma sin la mujer, y el papel que ésta desempeña, la mujer, es imprescindible para la iglesia. Doy gracias a Dios por la presencia de la mujer en todos los ámbitos. Agradezco que a lo largo de mi vida siempre ha estado la presencia de la mujer. Mi madre, mi tía mamá, mis hermanas, primas, sobrinas, de las cuales he recibido amor, cuidado y oraciones. Lo mismo podría decir. ¿Cuántas mujeres buenas y entregadas me han acompañado a lo largo de mi ministerio sacerdotal, de las cuales he recibido tanto? Doy gracias por todas ellas y por todo el bien y el cuidado que he tenido. ¿Qué sería de nuestras parroquias sin la presencia, su liderazgo, sus aportes y generosidad? ojalá nuestra iglesia aprendiera de Jesús y se dejara también tocar por ellas y pudiera abrirse en esta hora sin miedo a las mediaciones femeninas al aporte imprescindible de tantas mujeres a su impulso creador y a sus posibilidades inéditas me pregunto ¿Cómo se transformaría su rostro si, si así fuera? Que Dios bendiga grandemente la presencia de tantísimas mujeres en la vida de la iglesia. Ciertamente son imprescindibles por el bien que aportan a la iglesia. Y esto hay que decirlo en honor a la verdad, sin temor alguno. Por otra parte... Quiero compartir con ustedes en el contexto de la segunda semana de cuaresma el evangelio de hoy. En este tiempo, la cuaresma en la iglesia se nos invita a despegarnos de las cosas terrenas que son efímeras y a llenar nuestro corazón de Dios. Esta bella página de Jeremías es un canto a la confianza en Dios. El hombre es semejante a un árbol que nace en la estepa. No crece porque es raquítico sin los nutrientes vitales. Esta es la realidad del hombre abandonado a las propias fuerzas que ha puesto su confianza no en Dios sino en sí mismo. Confía en su carne por lo que se hace maldito a los ojos del Señor. Jeremías nos indica dos actitudes que el ser humano puede adoptar en su vida. Una es apoyarse en sí mismo, confiar solo en sus propias fuerzas, poniendo su confianza en las cosas terrenas y apartado su corazón del Señor. Así es como actúa el impío y Jeremías lo compara a con un cardo en el desierto, el cual nunca será fecundo. Jamás dará fruto. El hombre que va por este camino está abocado a la muerte. Sin embargo, muy distinta será la vida de la persona que pone su confianza en el Señor. Nos dice el profeta que será como el árbol que echa raíces junto a la corriente de agua. En años de sequía no se inquieta, no deja de dar fruto. Este es el hombre que está junto al Señor, será dichoso y cuanto emprende tiene buen fin, nos dice el salmista. Al igual que en la primera lectura, también en el Evangelio de hoy nos situamos ante dos modos de vivir. No se dice que el rico Epulón fuera malvado, al contrario, tal vez era un hombre religioso, daba grandes ofrendas a los sacerdotes y ellos con aquella pusilanimidad o cobardía se le agradecían y le hacían sentarse en los lugares de honor, pero no se daba cuenta de de que a su puerta estaba un pobre mendigo, Lázaro, hambriento, lleno de llagas, símbolo de tanta necesidad que tenía. Su alma, los ojos de su alma estaban oscurecidos para no ver, solo veían dentro de su vida y no se daba cuenta de lo que había sucedido a este hombre, que no era malo, estaba enfermo enfermo de mundanidad, y la mundanidad transforma las almas, hace perder la conciencia de la realidad. Viven en un mundo artificial, hecho por ellos. La mundanidad anestesia el alma, y por eso este hombre mundano no era capaz de ver la realidad. Esta vez se nos presenta a un hombre sin nombre, sin identidad, que vive en la abundancia escandalosa. Vestía de púrpura, de lino, banqueteaba espléndidamente cada día y un mendigo que se llama Lázaro, sin nada que llevarse a la boca, hasta los perros se le acercaban a lamerle las llagas. Contemplamos un gran contraste entre estos dos hombres pero es tan solo un contraste circunstancial o material, uno es rico y otro pobre, o hay algo más. Esta parábola, en la que Lucas nos da una catequesis sobre el uso de las riquezas, personifica muy bien las dos actitudes de Jeremías, expone en la primera lectura de hoy. Cuando los dos mueren y el rico es llevado a los muer al reino de los muertos se dice que entre ellos hay un abismo inmenso. Entre Lázaro y él ya no hay comunicación posible y tampoco la hay entre sus hermanos y Lázaro. Si ellos no han escuchado a Moisés y los profetas, tampoco escucharán a un muerto que resucite. De nuevo, si nuestro corazón... Nuestro oído está endurecido, de nada sirve que se nos hable, simplemente porque no nos enteraremos. Parece que aquí radica la diferencia fundamental, tener un corazón atento y compasivo o bien un corazón indiferente a lo que pasa alrededor suyo. También estos dos modos de situarse llevan a finales completamente diferentes, uno de vida y otro de muerte. ¿Sé escuchar con los oídos del corazón? En el momento en que el hombre pone su corazón en las riquezas, se convierte en un idólatra. Una de las consecuencias de la idolatría es que esta... Nos ciega y nos impide ver a Dios y al prójimo. Nos hace egoístas y egocéntricos. Esta es la actitud que encarna el rico del Evangelio, porque pone como centro de su vida las riquezas. Solo vive para sí mismo y como si Dios no existiera. Este es el Evangelio donde las apariencias engañan porque el resultado es completamente distinto de lo que se esperaba. El que se pensaba que era feliz en este mundo, lo sería también en la eternidad, y el que era pobre y desgraciado no conocería jamás la felicidad. Sin embargo, lo común para ambos, la muerte y el juicio divino, lo cambia todo. El rico Epulón pasa a la condenación eterna y el pobre e infeliz Lázaro a la gloria del seno de Abraham. La palabra Epulón no es un nombre propio, sino que es el título de una persona que pertenecía a los Epulones, un grupo que formaba el último de los cuatro colegios sacerdotales de la antigua Roma, el diccionario de la Real Academia Española describe la palabra epulón como un hombre que come y se regala mucho. La parábola no le pone nombre al rico, pero la tradición de la iglesia lo llama epulón por la vida placentera con que se describe. El primero se condenó a por no compartir sus bienes con el hambriento. El segundo se salvó, no porque era pobre, sino porque padeció los males con fe y confianza en el Señor. Lázaro es un pobre hambriento a la grandeza de Dios, abierto a la grandeza de Dios, que se preocupa de los enfermos, y pobres de la tierra. Su muerte revela el verdadero tesoro que posee en el seno de Abraham, que es el cumplimiento de todas las promesas. Esta es la única de las parábolas que contiene un nombre propio, el del pobre Lázaro, cuyo nombre significa «Dios ayuda». Aunque en el texto bíblico no se indica directamente, se asoció al pobre Lázaro con un enfermo de lepra, en razón de la presencia de llagas en su cuerpo, de donde derivó el nombre lazareto, el hospital o casa donde eran recluidas las personas con enfermedades infecciosas en general y con lepra en particular. La parábola muestra el comportamiento antiético del rico Epulón con el pobre Lázaro. El rico es verdaderamente pobre porque si se gloría ante Dios con su riqueza material, esto es más que nada y miseria a los ojos de Dios. El mensaje no para aquí, sino que en el diálogo con Abraham, el rico Epulón reconoce que las riquezas que tuvo él y sus parientes no son nada para la vida eterna. Abraham responde que les basta la ley de Moisés y su palabra. Ahora, si no obedecen a esta, aunque resucite un muerto, no creerán. La parábola no exalta ni la riqueza ni la pobreza. Lo que quiere enseñar es cómo el rico podría haber considerado la vida como un don de Dios y compartir sus bienes con el hambriento y enfermo que estaba a su puerta. Las riquezas pueden ser pecado grave cuando con ellas se satisfacen solo los intereses personales y los pobres mueren de hambre mientras los que poseen viven en la abundancia a veces hasta escandalosa es el gran disparate de nuestro mundo pensemos en quienes pierden enormes sumas de dinero en juegos de azar o en los casinos o cosas superfluas hay que señalar que que el rico no se condena por el simple hecho de tener muchas riquezas, sino por el mal uso que hizo de ellas, basando su felicidad en disfrutarlas al máximo, olvidándose de Dios y de su prójimo Lázaro. Tampoco se salva Lázaro por ser pobre, sino por su humildad, porque supo aceptar las, su situación poniendo su confianza en el Señor. La salvación es de los humildes, sean ricos o pobres, es decir, de los que reconocen su total dependencia de Dios, aceptando cualquier situación, ya sea adversa o próspera, sin rebelarse. La parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro presenta dos modos de vivir que se contraponen. El rico disfruta de una vida de lujo y derroche. En cambio, Lázaro está a la puerta en la más absoluta indigencia y es una llamada constante a la conversión del opulento. Que éste no acoge. Esta parábola nos enseña que la misericordia de Dios con nosotros está entre estrechamente unida a la nuestra con el prójimo. Cuando falta nuestra misericordia con los demás, la de Dios no puede entrar en nuestro corazón cerrado. Dios quiere que que lo amemos a través de aquellos que encontramos en nuestro camino. La condena es fruto de haber elegido una existencia contraria a la voluntad de Dios, a su misterio de vida y salvación para el hombre. Permanecer privado de la gracia de Dios, de su amor que salva, y sin el encuentro con el prójimo necesitado, es la no existencia ya en esta vida. En cambio, Lázaro se abandonó a las manos de Dios de los ángeles, precisa así el texto, signo de su amor. Se presenta en el reino de Dios, en el seno de Abraham, donde se cumplen las promesas. Lázaro, abierto a la gracia y al amor de Dios, se deja guiar por aquí hasta conseguir la salvación divina. Lázaro nos enseña que el otro es un don. La primera invitación que nos hace esta parábola es la de abrir la puerta de nuestro corazón al otro desde ahí. Y concretamente nos dice la cuaresma es un tiempo propicio para abrir la puerta a cualquier necesitado y reconocer en él o en ella el rostro de Cristo. Cada vida que encontramos es un don y merece acogida, respeto y amor. La palabra de Dios nos ayuda a abrir los ojos para nosotros acoger la vida y amarla, sobre todo cuando es débil en todo el pasaje, está de trasfondo el tema del juicio particular, donde la muerte revela lo profundo del hombre y que lo lleva al seno de la vida verdadera o al abismo de la condena. Lucas 23, 43. Queridos hermanos y hermanas, abramos la puerta de nuestro corazón al otro como nos pide el Papa Francisco. Pongamos nombre a tantos Lázaros que viven cerca de cada uno de nosotros. Pongamos nombre y pongamos corazón a nuestra limosna. Con el corazón mundano no se puede entender la necesidad y lo que hace falta a los demás. Con el corazón mundano se puede ir a la iglesia, se puede rezar, se puede hacer tantas cosas, pero Jesús en la última cena, en la oración al Padre que ha rezado, Padre Custodia a estos discípulos para que no caigan en el mundo, que no caigan en la mundanidad. Es un pecado sutil, es más que un pecado, es un estado pecador del alma. Buen día tenga cada uno de ustedes. Un saludo especial a cada una de las mujeres de nuestras parroquias que cada día nos aportan lo mejor de ellas. Grandes bendiciones para ustedes.